De lunes a viernes, con la información más completa del mundo del deporte Solo por La Hora de Deportes Fútbol Huracán y Godoy Cruz no salieron de cero, pero el empate no les cayó mal Huracán y Godoy Cruz de Mendoza igualaron sin goles en la noche de este miércoles En el Parque de los Patricios Y se alejaron de la cima del torneo en el marco de la novena fecha, el empate de Juan tomba, que terminó con uno menos por la expulsión de Gianluca Ferrari, por doble amarilla a los 42 minutos del complemento, a dos unidades de los punteros. El globo, después de dos empates sin goles, se ubica a tres de lo más alto de la tabla de posiciones. En un partido que estuvo un tiempo para cada uno, los equipos siguen de racha, pero no pudieron seguir en la cima. Más fútbol. La luz le levantó a dos veces el resultado a Vélez e igualaron en un emotivo partido. La no civilizarse empataron 2 a 2 en el Néstor Díaz Pérez... ...en un encuentro emotivo en el segundo periodo... ...que dejó en deuda a los dos por las opacas campañas que arrastran. Maxi Perrone abrió la cuenta para los de en el primer tiempo... ...y en el complemento Leonardo Jara sumó el segundo. En tanto, Lautaro la Acosta y Franco Hortellado marcaron para el granate. En la previa del encuentro se confirmó el nuevo técnico Frank Darío Kudelka... Que asumirá la conducción del equipo desde el próximo lunes. Por lo que Rodrigo Acosta, hermano de Lautaro, estará al frente del compromiso con Gimnasia La Plata el domingo. Rugby. Los Pumas con lista confirmada para jugar ante los Wallabies. El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, ya tiene lista la nómina de 34 jugadores que estarán afectados a los dos test match que se jugarán. Ante el representativo de Australia Y que marcarán el comienzo del Rugby Championship en agosto Venidero Los destacados que vuelven luego de diferentes lesiones Nicolás Sánchez, Tomás Cubeli Santiago Cordero El capitán Julián Montoya Y Benjamín Urda Pilleta. La última vez que los Wallabies visitaron territorio argentino Ocurrió en 1997 cuando se impusieron 18-16 en cancha de ferro Fútbol Central y Newell's se miden en el Clásico de la Liga que paraliza Rosario. Rosario Central, que mostró una mejoría con la llegada de Tevez como técnico, recibe este jueves al encumbrado Newell's All Boys, ubicado en los primeros puestos de la Liga. El Clásico Rosarino se juega desde las 16.30 en el estadio gigante Arroyito de Central, arbitrado por Fernando Espinosa y televisado por ESPN Premium. Central se recuperó con la llegada de Tevez hace un mes... Y después de caer como local ante gimnasia y visitante de Aldo Sibi El equipo venció Sarmiento como local igualó Sin goles como visitante de Independiente Con lo que cortó así una racha de ocho derrotas seguidas fuera de casa Enfrente está el sorprendente Newells de Sanguinetti Un equipo con una gran solidez defensiva Que juega con cinco defensores, dos volantes internos y tres delanteros Los de ellos extremos como Panchito González y el Ramiro Sordo. Más fútbol. Talleres en busca del triunfo recibe en Córdoba a Banfield. Talleres de Córdoba, que lleva siete partidos sin ganar, recibe este jueves a Banfield en uno de los encuentros que completan la novena fecha. Será en el Mario Alberto Kempes, desde las 19, televisación a cargo de ESPN Premium y arbitrado por Hernán Mastrangelo. El equipo cordobés que dirige el portugués Pedro Caixinha. Acumula siete encuentros sin victorias Por el lado de Banfield La irregularidad que muestra no le permitió Escalar en las posiciones hasta ahora Tenis La ATP canceló la gira por China Y anunció sus reemplazos en el calendario Por tercer año consecutivo La Asociación Profesional de Tenis ATP modificó su calendario Para lo que resta del año Con la novedad de que canceló la gira por China Debido a las restricciones que rigen En ese país por el covid al tiempo que anunció nuevos torneos en su reemplazo. La gira fue cancelada para ATP por tercer año consecutivo desde que comenzó la pandemia. E incluye los torneos Master 1000 de Shanghái, ATP 500 de Beijing y ATP 250 de Chengdu y Shuai, respectivamente. El reemplazo de la gira asiática anunció los torneos en San Diego... Del 19 al 25 de septiembre Seúl y Tel Aviv Ambos el 26 de septiembre al 2 de octubre Florencia y Guijón Del 3 al 9 de octubre Y Nápoles del 17 al 23 de ese mes Se entregó uno de los prófugos En la causa por el crimen del hincha de Luján Facundo Esteban Serrano, uno de los cinco prófugos investigados por la muerte del joven Joaquín Coronel, de 18 años, se entregó este jueves en el marco de la causa que investiga los graves incidentes ocurridos hace 11 días en el partido Luján Leandro N. Alem de la Primera C. Serrano, de 29 años, era una de las cinco personas buscadas por la justicia y se entregó al mediodía en la UFI de compleja, explicaron fuentes de la investigación. Además, Serrano, comparecería. Frente a la doctora Laura Cordiviola este viernes Fiscal de la UFI 10 de Mercedes Que continúa a cargo de la investigación Los incidentes fatales para la vida de Coronel Se iniciaron minutos antes del partido Cuando la hinchada de Luján Estaba en inmediaciones de la esquina de Francia y Pellegrini Esa ciudad del oeste del conurbano E irrumpieron automóviles con barras de alem En esas circunstancias Desde al menos uno de los vehículos Se inició una ráfaga de disparos Que hirieron a siete personas Todas ellas del Club Luján Entre las cuales estaba Coronel y recibió un balazo en el tórax y murió una hora después en el hospital de la ciudad. Más fútbol. El clásico entre Barcelona y Real Madrid se jugará en Las Vegas en un estadio de la NFL. El Barça y Real Madrid jugarán el próximo sábado una versión amistosa del clásico español en Las Vegas, en un moderno estadio de la Liga de Fútbol Americano, que posee un techo retráctil y un sofisticado... Sistema de aire acondicionado por las altas temperaturas del desierto de California El segundo clásico español en territorio estadounidense se jugará en el marco de la gira Que los dos colosos de España realizan antes del inicio de la liga previsto para el próximo 12 de agosto El escenario para el Derby entre catalanes y barileños es el lugar donde juega el equipo de Las Vegas Raiders De la National Football League y está ubicado en la ciudad de Paradise, anexa al sur de Las Vegas donde se encuentra el Aeropuerto Internacional y el famoso Hotel Caesar Palace Sede histórica de grandes veladas de boxeo Tenis Serúndolo avanza en Hamburgo tras eliminar al Top Ten ruso Rublev El tenista argentino Francisco Serúndolo, campeón el domingo pasado en Bastad, Prolongó su buen momento y se instaló este jueves en los cuartos de final del ATP 500 de Hamburgo tras vencer al top ten ruso Andrei Rublev 6-4 y 6-2. Ser un dolor ubicado hoy por hoy en el puesto 30 del mundo, empleó una hora y 33 minutos para doblegar a Roblev número 8 del escalafón, en un partido en el que se mostró con mucho carácter, ya que inició 3-0 abajo y comenzó a revertir con su derecha hasta pasar al frente 5-4 y luego llevarse el set por 6-4. Se terminó el tiempo, pero el partido continúa y no te pierdas la próxima edición de Deportes. Flash.